aquí para recibir a nuestra próxima invitada, ya está con nosotros nuestra amiga Mika Mendocity Swin. Hago uh esta -huh. uh -huh. presentación amiga. siempre. Claro, ¿viste? Ya estudias es parte de mi nombre Mika claro. Mendocity, ¿cómo le va? La niña Mendocity. ¿Todo bien, bien por suerte? Lindo. Hoy estoy feliz. ¿Y ustedes? Qué lindo, Muy bien. Bien. contentos de tenerte por acá porque ya llega el fin de semana. Y estamos haciendo planes. Entonces tenemos los recomendados para salir a comer algo rico. Obvio, vengo acá para decirles a dónde tienen que ir este finde. Como ya saben, hoy les traje opciones saladas uh -huh. para los ensalados. Sí, ah, sí, sí. Hoy unas burgers, cosas muy ricas, un sándwich de molleja, les uh -huh. adelanto para que se tienden nomás. Uh -huh. Así que no sé si quieren que arranquemos con el primer videito. Dale, lo vamos a Dale. presentar. Lo vemos. Mendocinos, ¿no les tientas de terrible sándwich de molleja? Hoy les quiero presentar el lugar ideal para ir con muchos amigos y familia. Torito, el restaurante más inclusivo Que encontré hasta el momento Acá todos la pasamos bomba, también celíacos Y veganos, porque tienen un montón de opciones La especialidad de la casa es la parrisa, pero tenés Un montón de otras opciones. Cuando llegamos Nuestro estrón de cortesía, pancito con madonesa Y pancito con madonesa para Celíacos envuelto, me pareció un Golazo. Las entradas fueron papas Con cheddar y bacon y Una proboleta también, todo apto para celíacos Arrancamos con la primera ronda de tragos Y acá les quiero quebrar que tiene un montón de cócteles Con y sin alcohol, así que si sí, no consumís bebidas alcohólicas, igual puedes tomar cosas deliciosas. Arrancamos con lo bueno, este sanguchote de molleja. Nos tomó también esta burger increíble y una milanesa gigante apta para salir. El sanguchote de molleja tenía 3 kilos de molleja, lo que me encantó. Estaba demasiado delicioso. Esta burger iba como piña. Lo único que mejoraría es la cebollita. Por último, la mila apta estaba riquísima. Toda esta comida la acompañamos con unos tragos que estaban increíbles. Son todos tragos únicos y diferentes de autor de Fran, un chico que está ahí en la barra que es un genio Todas las personas que trabajan en este lugar Nos dieron una atención increíble Es un recomendadísimo de Mendoza City Seguinos para más reseñas en Mendoza ¡Ay, qué rico! Ya, yo, yo mucho de molleja te lo pido No, pero yo veo ese video Y yo les juro que extraño Los tragos que tomé ahí pero hay muy cosa, ocupados, ¿eh? No, es que de verdad, yo, siempre a los lugares que voy, viste, pruebo los clásicos. Yo soy muy de los tragos frutales, me gusta uh -huh. como un juguito, ¿me entendés? Yo sí, sea, siempre sí. pido mojito. Y en este lugar solo trabajan con frutas de estación, Ajá. como que respetan todos esos... Lo sí. tienen como base, ¿no? Sí. A la hora de preparar tragos. Y eran cosas sabores tan diferentes que Malísima. me gustaron tanto, eran muy ricos, eran muy únicos, que solo lo destaqué, lo quiero volver a felicitar a Fran, que es el bartender. Eh, algunos de los trabajos que tienen los chicos ganaron el premio en Mendoza, sí. porque de verdad son muy ricos. Entonces, algo que de verdad quiero que van a probar, yo fui a la sucursal de eh, Il Mercato, ahí ah, okay. yo encontré a Fran. Estaba él haciendo los tragos, de verdad, una delicia. Algo que me gusta destacar también es que tienen súper en cuenta que sean aptos para celíacos. Eso hay tragos que, bueno, que lo son y tragos que no, uh -huh. así que eso también está importante preguntar. Hay tragos con y sin alcohol, o sea, puedes probar cócteles sin alcohol. Eso me parece genial porque si no tomas alcohol, pero claro. querés tomar algo bien rico, eh, está esa opción también. Buenísimo. Y está genial que tengan menú apto para celíacos. La milanesa decías que es apta. que se puede no Este lugar me encantó Que no solo la milanesa También el lomo que vieron, el sándwich de molleja claro La hamburguesa, se la hamburguesa. Sí. Todo se podía pedir eh, en la versión apta para celíacos Qué Buenísimo. Me pareció un golazo Porque verdaderamente claro. no hay una o dos opciones Tenés un montón para elegir Y los chicos se notaba que eran súper respetuosos Con todas las pautas que hay que seguir Para claro. que no se contamine la comida Eso me encantó Las entradas fueron aptas para celíacos eh, no, de verdad, un montón de opciones. También tienen muchas opciones veganas, que eso también me parece súper importante destacar. Y me encantó la amplia variedad que tienen. Por eso yo destacaba que era súper inclusivo Porque verdaderamente para todas las dietas que tengas vas a encontrar un montón de opciones. Bueno, no, una. Excelente. ¿Me entendés? Es que eso está genial. Muy bueno. Bueno, pasando a los sabores, la verdad es que el sándwich de molleja me encantó. Esto fue tu favorito. Fue mi favorito del <risa> lugar. Bien. Ese sándwich de molleja estaba increíble. Igual la burger también me pareció. Terrible. Estaba muy, pero muy buena. Esa también se las recomiendo. La mila era gigante y... Se ve eh, Sí, para compartir ese plato. Es, es para compartir. Claro, claro. perfecto. Eh, la verdad es que todo en el lugar me pareció muy rico y la atención de los chicos fue hermosa La verdad sí, es que bien. en El Mercato Mi experiencia fue increíble bueno, Torito, ese es el nombre Torito, ese es Muy el bien. nombre Tienen una sucursal en Il Mercato Y en la calle Juan Mejú Perfecto, o se aplaude chicos Porque la verdad el Igual nos has dejado hambrientos Bueno, ya viste que ella sí. viene Nos encanta su segmento Pero nos quedamos como Yo sabía iba Deseando. ¿Eh? <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, no, igual a mí también me pasa este, Yo salgo acá con ganas de irme a comer una burger ¿Viste? Como que se me abre el apetito es que, que, sí, qué lindo laburo que tenés Me gusta, la paso bien ay les quería contarte Una nueva nota que sí. ahora voy a empezar a hacer recomendaciones de dónde comprar en Mendoza, más allá del, del rubro gastronómico. Sí. También quiero hacer recomendaciones de ropa estética, así que ah, muy bien. está ah, ah, la bueno, cuenta Mendo City Shop, por si quieren ir a verla, seguirla, ah, también Perfecto. vamos a tener esas recomendaciones. Más Me recomendaciones encanta. entonces, arroba Mendo o Mendo City Shop, de esa manera la vas a encontrar a Mika tanto en Instagram o como en su fuerte, que es TikTok allí donde tiene miles de seguidores. Porque cada vez que llega el fin de semana, viste que siempre terminás yendo al mismo al lugar. lugar es decir, ¿dónde Somos vamos? básicos, pero no, ahí vamos a tener opciones. un abanico sí. de posibilidades y también los descuentos que va publicando Mica así que para todos esos Sorteos, beneficios. Ahora hay un sorteo, sorteo también. Terrible. Y con ustedes, obvio, también el sorteo está. Por ah, supuesto. tenemos el sorteo de obvio. esta semana. Siempre tenemos. Juntatorito lo vamos Junto a hacer. Juntatorito. Muy bien, excelente. Bueno, entonces va a quedar publicado en el Instagram de arroba mejor de manana. Ok. Si quieren ir a probar ese cheguzán de bodeja <risa> o la super milanesa, van a tener la oportunidad participando allí a través de, de nuestro Instagram. Ahorita más tarde ya lo estamos publicando. Obvio que sí. Gracias como siempre, Gracias.